El día de hoy, en dependencia del Tribunal de Garantía de Chanco... ...el Ministerio Público formalizó investigación por el delito de homicidio... ...en contra de una persona que había golpeado a otra el día 14 de diciembre del presente año... ...en la localidad de Peyúgue. Ellos se encontraban bebiendo y producto de una discusión... Eh, ...esta persona agreda a la otra que se encontraba recostada en una colchoneta... ...con golpes con un madero en diferentes partes del cuerpo... Y uno de ellos, que le dio en la cabeza, le provocó un traumatismo encefalocraniano cerrado, el cual, días después, el día 17 de diciembre, le provoca la muerte, en donde eh, se pudo establecer que había participación de terceros, eh, mediante un trabajo del sitio del suceso de la Brigada de de Linares, y también por un informe de autopsia realizado por el eh, Servicio Médico Legal de Cauquenes. Estos antecedentes, más un testigo presencial de los hechos, eh, fueron antecedentes suficientes para que el tribunal se creara la convicción de que existían eh, argumentos para que esta persona quedara privada de libertad en prisión preventiva. Eh, se dio un plazo de investigación de un mes para realizar alguna gestión que lleve a encaminar a un buen término a esta causa y entregar justicia y reparación de alguna forma a la familia de la víctima.